Lo primero es decir que ellos oh, han optado por hacer dos, dos. O sea, dos pantallitas. No solamente el póster este, sino que el póster tiene dos hojas, ¿no? Entonces en esta han puesto algunas cosas, pues las misiones ya no sé qué, ¿que está en la hoja 1 o la 2? Esta es la 1. Eh, han puesto los objetivos, objetivo meta del juego es diferente dependiendo si eres impostor ya. os sobra palabrería directamente objetivo, si eres ciudadano no pone el objetivo meta, sino objetivo tal, explicarlo claramente igualmente los objetivos motores que los tenéis en el otro ¿En el lado otro. vale Bien, está bien Yo quizás pondría los objetivos eh, ha encontrado a los de...? De, de, de todas formas es mejor bajar por allí Es más rápido eh, Los objetivos motores yo los hubiese puesto aquí al principio Pero bueno eh, Ahí tenéis que parece que hay mucha aplicación Pero ahí la tenéis puesta eh, Los gráficos que parece que están bastante bien Y me parece bien como habéis... Dentro de lo que cabe parece que está bien explicado y los dibujitos parece que están muy bien hechos. El que haya dos dos posters, hace que la primera parte esté con mucha explicación y luego en la segunda tengamos como las calificaciones y clasificaciones, así se pueden poner muchas más cosas, ¿vale? Yo lo veo bastante bien porque los tiempos están bien, los objetivos lo que iba a ver ahora, los objetivos motores allí. Olvidaros de poner los objetivos motores tal y cual Si son los mismos para los impostores Si son los mismos no pongáis nada sino objetivos objetivos motores Incluso si, como allí lo pone no, no lo repitáis directamente Mejorar la resistencia tal, desarrollar tal ¿Vale? Objetivos de consecución Completar yo no sé cuánto Bueno, ahí porque queríais especificar para un, uno o para otro Las calificaciones y las clasificaciones Está bastante bien y nada, pues me parece muy bien que hayáis hecho dos, dos postes. Eh, y este era el. Sí. Postre, sí. Postre, sí. Ya. Perfecto, pues a empezar a vale. aplicar. Eh, en ¿Y el juego si que te vamos te hacer, te va te hacer, te va a hacer va a haber dos tipos de roles, ¿vale? Por pues ahí Irá, irá a buscar a uno eh, de estos Y cuando lo hagáis, tiene esto? que Porque haber tiene un rápido. código QR que le escanee en el es momento. Es que tendría que estar. Pero que por que ahí no, si no vayas ve por ahí. Ciudadano o si sois impostores, ¿vale? Y además va a haber cuatro posibles dentro de cada, de cada sombra que servirá para hacer las votaciones, ¿vale? Habrá cuatro reuniones en las que podrás gastar un voto por reunión, ¿sí? ¿Entendido? ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en que los ciudadanos tienen que hacer cuatro misiones de manera exitosa ¿Vale? Y los impostores tienen que impedir que se realicen estas misiones exitosas sin ser descubiertos ¿Vale? Sí. Al final de cada juego haremos una reunión que durará 20 segundos en el que tenéis que coger un posis corriendo y pegárselo a la persona que creéis que es el impostor ¿Vale? La persona que después de cada reunión Tenga más votos, no queda eliminada del juego, sino que lo que no podrá hacer es votar, dirá si es impostor o no. Ahí, ahí, que no te vean, que no te vean. No vea, ¿Da valor? Importante que no lo vean, a ver. ¿vale? ¿Sí? Me han dicho que uno no puede así. Oh, no que el que tenga más votos dice si es impostor o no y luego no podrá votar. Consiste que los ciudadanos tienen que pillar a los impostores o hacer todas las misiones bien. ¿Vale? A no, hay okay, que alzar un voto. Son cuatro votos, tenéis cuatro Hay más de un impostor. Son cuatro impostores. ¿Ya lo tenéis? ¿Ya lo tenéis? ¿Cuánto No va. Una... Hay ah, <clingsst at first> yeah, cuatro, cuatro sí, impostores. Si, sí. <coughs> si. Yo lo a, ya, mí a, a mí se me daría bien Tenéis que, que, ¿Vale? que, que hacer misiones <risa> Chicos, chicos, por favor Tenéis que hacer, no hay grupo, vale? un juego que sí que haremos en grupo, pero vais Todos sois un equipo y tenéis que hacer las misiones entre todos Son misiones cooperativas Vale? Tenéis que conseguir hacer la misión El impostor sin ser descubierto Tiene que intentar sabotear la misión Por ejemplo, vale? La primer, el primer juego es con las colchonetas No se pueden tocar ni con las manos ni con los pies Y debéis desplazar la colchoneta Ida y vuelta 30 veces. Podéis coger una colchoneta o, si sois un poquito más inteligente, utilizar las 6 colchonetas, os dividís como queráis. Total creatividad. La única condición es que hay que hacerlo 30 veces en menos de 8 minutos, ¿vale? Y no se puede tocar ni con los pies ni con las manos. Yo tengo una duda. la colchoneta está no. no ahí, ¿no? Para pasar... <risa> Hola, stopped, no, no, no, aprendes, ¿vale? no. Te��, no, te y ¿vale? no, no. De, de, campo, ¿De, de, campo? de campo de la base? de campo de la Los impostores intentan que no se cumpla la misión. ¿Y los ciudadanos ¿Y lo, no? intentan ¿Y hacer la misión? Si, y usted, si un no, no, es de no, si un descubierto? participa pero no puede votar y no puede votar porque ya no se Si te pillan, si te Pero ya no puedes sabotear el juego ¿vale? Se convierte en pueblo. ¿Qué? Si, no te, si te pilla, déjate a fondo. No, no, no, sigues jugando, pero te conviertes en cuerpo. ¿Por qué? ¿Alguna duda? Sí, un... sí. pues no Vamos a ver la línea de fondo. Bueno, bien. La fósil sí la tenemos que El sobre lo dejáis aquí, que cada uno tenga localizado su sobre y cuando digamos reunión, rápidamente, en 20 segundos, tenéis que coger fósil y pegarlo, ¿vale? No me no, lavaré a ver si al final de la clase me cuadre un poco. ¿Ya pasó listo o no? ahora pasó. Ilia, ¿puedes hacer o no puedes hacer nada? Toma, ¿De pasa de lista, luego me dice. ¿Vale? Oye, vamos a ver, el Chanda y ¿Tú eres español o marroquí? Vamos a ver. No, vale, no si si es no me... que el tema está sensible. Les <ríe> digo, de verdad, le, tengo, le doy una cada día. ¿Tú puedes hacer, Yo. vamos, vamos. Ay, ah, tú dime que... venga a sacárselo Que eso raya el suelo. Pero el formulario pone... ¡Todo! El formulario tienen que entregarlo para ya, si no tienen nada, nada más que nombre y resumen. Ya, pero que me recuerda que en el formulario te pide adjunta el documento a sin ¿Si el documento a no lo tienes hecho? Sí. ¡Ahora vengo, eh! ¡Ahora vengo, eh! ¡No te... ¡Ah, podéis beber agua mientras es Vale, chicos, vamos a jugar todo de la isla, ¿vale? Vamos a meterlo en el paracaídas pero tenemos una tienda de campaña en de un paraquedas, vamos a meter a tirar. ¿vale? La isla consiste en que empecéis todos en dos bancos allí de pie, ¿vale? El banco es una isla, no se puede pisar el agua porque está rodeado de tiburones. Nadie puede apoyar un pie en el suelo, se si apoya un pie en el suelo, se va otra vez a la isla o al final de, de la isla, ¿vale? Sí. Tenéis que llegar a la otra isla sin tocar el suelo. Podéis pisar colchonetas, podéis pisar algo, ah, podéis pisar lo que sea, pero no podéis pisar el suelo. Vale. Ese juego habitualmente se llama cruzar el río. Y no es un juego, sino una fase del juego. Ahí para caída no. Vale, Irene ¿Sí? Muchas gracias por su colaboración yo pregunté digo qué raro que pues, no se pero el sector está puesto en la página web pero que no pone fecha en la página ¿no ponía hasta el viernes? yo creo que sí